Me tiro al plato, ¡pum! y te mato, esto es mucho, pero para mí no tanto tronco. Eso es un hueco, huevo, sigo sonando, sentimiento cariñoso. Yo siempre sueno hueco, pero aún así miro el hueco y me meto. Te digo, lo siento, pero no lo siento. No hay arrepentimiento sin miedo. Será por algo loco. Será por algo loco. Te pepo, oh. esto es tocho chorrocho, Tu pecho loco por tanto jaleo, siendo honesto te pasa, no paras huecos, Tiro al pecho y el texto te cuesto, te dejo sordo, mudo, ciego, no eres para tanto tron, si no sabes es de cibertron, y cada vez que salimos para la calle, hay algo que respeto, pero no lo por si no lo alardes demasiado, si no sé la... Toco, pero aprenderlo. Pero aprenderlo. esto Yo lo choco pa' tu pecho Lo cosí si por tanto calle siendo honesto Te sientes, te sientes O siendo honesto contigo en texto Cada vez que mi modio te dejo ya tú sabes cómo va esto es el bot.